Bueno, muchas gracias a, a todos, a la organización por supuesto. Creo que el evento tiene una pinta estupenda y está saliendo todo a pie de boca. Y, y bueno, eh, cojo el relevo un poco del gran Dani Martínez de Huacos, eh, hablando de responsive aquí en, en Marbella. Así que un gustazo y, y un honor. Así que bueno, esperemos estar un poco a, a, a la misma altura. Vale, vamos a hablar eh, un poco de responsive, pero sobre todo orientado a lo que sería comercio electrónico. Vale, vamos a orientar todo al tema de imágenes, vamos a ver cómo construir... Eh, en Wordpress, nuestra plantilla eh, sólida para, para todos los dispositivos móviles. Y después, por último, vamos a ver todo el tema del menú, que yo creo que ahora mismo lo que está un poco más verde, la gestión de menú eh, que tenemos eh, de cara a la experiencia de usuario. ¿vale? Y vamos a dar un, algunas pistas un poco que nos hemos ido encontrando para que, para que podamos investigar un poco ahí y, y generar un poco de debate, que yo creo que es lo interesante. A un poco de, de presentación eh, y demás. Bueno, yo soy Ricardo, eh, junto con mi compañera Verónica, que es un poco la que hace este tipo de presentaciones y realmente la que trabaja. Eh... <risa> Bueno, formamos el silo creativo, eh, bueno, tenemos tres pilares básicos, por un lado lo que sería el blog, donde un poco liberamos un poco el conocimiento que vamos adquiriendo mientras trabajamos con, con, este, con este gestor de contenido fantástico. Verónica tiene un perfil más de diseñadora, yo más de maquetador y CSS. Eh, por otro lado, bueno, pues tenemos eh, varias plantillas desarrolladas que comercializamos en en, digamos, en modelo eh, premium a través de un conocido marketplace. Y por último, eh, bueno, también nos integramos como, como diseñadores y, y maquetadores dentro de equipos con, con programadores, gente de sistemas más grande eh, para cliente final, donde bueno, son los proyectos que, que más nos apetecen, porque realmente es donde se aprende mucho y se comparte mucho, y yo creo que, que esto es lo importante ¿no? y se pasa también muy bien. Así que bueno, ya veis un poco lo que somos, no diseñamos con Photoshop. Ahora vemos por qué, por qué no lo hacemos. Somos de la teoría que el píxel ha muerto y, y por lo tanto eh, Photoshop eh, o se reconvierte o hay que buscar alternativas. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Todo el mundo conoce un poco, entiende lo que es diseño responsive? Sí, vale. Ah, para el que no un poco, bueno, pues antes diseñábamos específicamente para un dispositivo concreto, para una resolución concreta y ahora lo que hacemos es que con un mismo diseño... ¿Vale? se va a adaptar a todos los dispositivos independientemente eh, de si sean, eh, digamos, dispositivos móviles, si son dispositivos de escritorio o si la resolución de pantalla es mucho mayor. ¿De acuerdo? Esa es un poco la teoría. De fondo tiene mucho más, ¿de acuerdo? De fondo estamos hemos pasado realmente, esto como lo de Galileo, del el Sol y la Tierra, ¿vale? hemos pasado de tener el dispositivo como el centro, ¿vale? y, mmm, diseñar para dispositivo, a pasar a diseñar para usuario. ¿De acuerdo? Independientemente del dispositivo que, que encuentre. Que esto es realmente lo importante, el cambio de mentalidad que hemos hecho, y es lo que, lo que de fondo realmente es lo que vale. Lo demás es técnica. ¿De acuerdo? Además, ahora mismo estamos con lo que sería el Mobile First. ¿Conocéis un poco a veces de hablar del Mobile First? Es simplemente una forma de construir diseño responsive. ¿De acuerdo? Veníamos de diseñar para escritorio y lo que hacíamos que mediante nuestro style CSS, nuestra hoja de estilo, a través de lo que serían las media queries, vale, condicionábamos según la resolución que teníamos. Y añadíamos o restábamos algunas reglas en CSS, ¿vale? Era básicamente eso. Pero realmente todavía diseñamos para escritorio y añadíamos esa regla dependiendo si el dispositivo era más grande, ¿vale? Imaginaos pantallas de televisores y demás, o era más pequeño, ¿de acuerdo? Pues móviles, tablets, etcétera. Ahora no. Ahora lo que hacemos, diseñamos a partir con, con Mobile Fair, eh, diseñamos y maquetamos y pensamos la web antes de empezar a hacer nada desde la resolución mínima viable. ¿De acuerdo, Y vamos añadiendo estas media queries, estas condicionales para resoluciones mayores. Vale, Esta sería un poco la estructura que debería tener todo archivo CSS. Todo está el CSS, en, por ejemplo, en, en el caso de WordPress, eh, si fuera construido así. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque solamente cargamos aquellos elementos necesarios para móvil eh, con móvil y no eh, digamos cargamos elementos extra que conllevan a lo mejor llamadas al servidor como puede ser si utilizamos pues eh, imágenes de fondo como background etcétera etcétera por lo tanto todo aquello que vaya condicionado para eh, tablets o para lo que serían resoluciones más amplias en este caso los, los identificamos con con escritorio, no se cargarían en versiones eh, pequeñas. Fantástico para conexiones 3G, conexiones más lentas y para procesadores de móviles, que bueno, aunque hay móviles que son una pasada, pero se supone que tienen un, un procesamiento, digamos, no tan potente como lo que serían versiones de escritorio. ¿De acuerdo? Ah, además de esto, lo bueno que tiene el Mobile First es que estamos diseñando para el futuro. Ya no diseñamos para una determinada eh, resolución. ¿vale? Es tan eh, amplio el espectro de de dispositivos y de resoluciones posibles vale que lo bueno que tiene el mobile first es que nos eh, desligamos de lo que sería una resolución fija y lo que hacemos diseñar también pensando en el futuro de acuerdo sin ninguna resolución concreta ni para ningún dispositivo por lo tanto estamos diseñando para cuando aparezcan eh, los navegadores en las lunas de los, de los automóviles cuando aparezcan en pequeños electrodomésticos o en nuevos en nuevos utensilios de acuerdo lo, lo interesante ahora cada vez que aparezca un un dispositivo hay que diseñar, no, no, no, ¿vale? Estamos diseñando también para futuro. Eh, ¿Habéis trabajado con Bootstrap ¿Vale? En la versión 3.0, Bootstrap ya ha incluido lo que sería el Mobile first ¿de acuerdo? Todo el sistema de Grid ya es Mobile Fair. Y establece una serie de saltos o media queries, como queráis llamarlo, breakpoint eh, que bueno, que realmente todavía sí se identifican con algunos dispositivos. ¿De acuerdo? iPad, eh, iPad en versión eh, digamos, eh, horizontal, y por último, lo que entiende como escritorio. Mm, esto está bien para empezar, está bien para arrancar, pero esto hay que superarlo, ¿de acuerdo? Realmente, lo que tenemos que hacer, no todas las webs pueden tener el mismo eh, sistema de grid, o, o no todos encajan en el mismo cajón, por lo tanto, está bien para, para arrancar, pero bueno, tener en mente de que realmente lo ideal es que mm, nuestro contenido, ¿vale? Y lo que hagamos se adapte a lo que sería nuestro propio sistema de grid, ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco por dónde van los tiros por aquí. Ah, por lo tanto, siempre que trabajemos en nuestro Style CSS, de acuerdo de WordPress, vamos a tratar, en la medida de lo posible, trabajar siempre con mind vale, a partir de resoluciones mínimas. Solo se van a aplicar esas reglas o esos condicionantes a partir de esta resolución. Por lo tanto, lo que sería el Style CSS sin ningún tipo de Media Query sería lo que va, se va a cargar en todos los dispositivos y a partir de ahí vamos a ir creciendo. vale, No decreciendo, sino creciendo. ¿De acuerdo? Eh, lo que viene realmente en esta, en esta forma de trabajar son, son nuevas, nuevas nuevas un poco concepciones, ¿de acuerdo? Estamos hablando del content first, ¿vale? Vamos a trabajar ya no solo en el Mobile first, sino también centrado en el contenido y el readability first, ¿de acuerdo? Centrado en la legibilidad del contenido. Súper importante. Yo creo que es un poco lo que se va a imponer de aquí unos años, ¿de acuerdo? Todo lo que sería nuestra web va a estar eh, orientada a la legibilidad de esos textos, ¿de acuerdo? Como veis, estamos trabajando con unidades eh, píxeles, que son unidades fijas, ¿de acuerdo? Si no toca hoy, pero bueno, si nos metiéramos con temas de, acces de accesibilidad, una de las cosas buenas que ha traído CSS3 es poder trabajar con unidades relativas, ¿de acuerdo? Lo normal es establecer lo que sería el texto de párrafo, imaginaos un texto normal, a una determinada eh, dimensión de píxeles. ¿Vale? supongamos 16, que es lo que establecen por defecto los navegadores. Si vosotros establecéis vuestra web, vuestro blog, a 16 píxeles, ese tamaño concreto, yo cuando yo a casa, yo soy miope, ¿vale? tengo 3 días en cada ojo, y bueno, cuando yo a casa pues, me quito las lentillas, estoy cansado. Si yo desde el sofá, con el portátil, con la tablet, entro en vuestra web, yo normalmente lo que hago en el navegador me aumento un poco el tamaño de letra. Nada, una tontería, ¿vale? un 10% más. Lo que hago realmente es pasarme de 16 píxeles a 18 porque sería el siguiente salto. Pero si vosotros en vuestro CSS habéis metido que todos los textos de párrafo van a 16 píxeles, me estáis eh, fastidiando un poco y haciendo que poco a poco se me vaya aumentando más la miopía. ¿Vale? Y me cabreo y eh, no está bien eso. ¿de acuerdo? Por tanto, <risa> vamos a intentar trabajar con unidades relativas. ¿Qué significa unidades relativas? Vamos a dejar eh, que el navegador decida esa unidad concreta. De acuerdo, que suele ser ya digo un escritor 16 píxeles y nosotros vamos a trabajar con ems o rem, vale, partiendo de esa unidad. Por lo tanto, nuestro texto párrafo será un rem. Si yo eh, lo aumento por mis problemas de vista hasta 18, hasta 18 píxeles, ¿de acuerdo? Estamos hablando, mí eh, eh, que no me considero que tenga un problema grave en la vista, a lo mejor sí me dice vaya qué locura, tres días ¿no? Pero alguien, por ejemplo, mi padre en este caso tiene 11, vale, eh, se pone el tamaño a 150 y hay determinadas páginas web de 16 píxeles que le cuesta mucho leerlas. ¿vale? Pero también por lo bajo, si soy un hipster y quiero leerlo todo a 10 píxeles, súper pequeño, porque mola muchísimo, ¿vale? podemos dejar también al usuario que se deje los ojos ahí. ¿vale? Pero es eh, importante trabajar, por lo tanto, con comunidades unidades REM. Si esto lo llevamos al extremo máximo, vale, podemos trabajar con unidades rem todo, incluso la, los saltos o los breakpoints que establezcamos en nuestro en nuestro CSS, vale. Entonces lo que llegará será, eh, y vamos, ya está pasando, que los min se establecerán a través de los de los rem. ¿Para qué? Para eh, seguir los cánones de lo que serían una legibilidad óptima, ¿vale? Dicen que lo ideal para leer en la web son alrededor de 50-60 caracteres por línea, ¿vale? A partir de esa distancia si tenemos más una línea de 100 caracteres, bueno, eh, los textos no son tan legibles, la gente no termina de leer el texto, incluso si también si tenemos menos cantidad. ¿Vale? Por lo tanto, si podemos establecer esos eh, 50, 60, pi, 60 caracteres perdón, a través de las de la unidades REN, podemos por lo tanto, establecer cuándo va a aparecer el sidebar, cuándo se va a venir abajo, cuándo va a aparecer, dependiendo de esa digamos, proporción. ¿vale? Todo proporciona ahora. Si veis, como que volvemos atrás casi al renacimiento. ¿vale? Pero bueno, esto es un poco lo que va a venir. Y fundamental, eh, además, si trabajamos en, en comercio electrónico. No nos podemos permitir que el usuario que está eh, es vago y compra desde el sofá con su tablet no pueda comprar porque no tengamos establecido este tipo de cosas. O que por ejemplo, eh, yo que cuando hago ocio, por lo tanto, eh, se supone que, que voy a comprar internet, lo haga desde, el, desde la tablet, me cabré porque no esté el tamaño que yo quiero de letra y me vaya de, de vuestra tienda online. vale Imágenes flexibles, importante en el comercio electrónico, fundamental, creo que estamos de acuerdo todos en el tema de imágenes. Si tu producto o tu servicio no tiene imágenes, ojo, cuidado, tienes que entender muy, muy, muy bien el texto redactado para conseguir esos leads, para conseguir esas ventas. ¿De acuerdo? Eh, una forma, yo creo, eh, muy buena de explicar el tema de Responsive eh, en, en Sevilla y yo creo que en muchos pueblos también de aquí en Andalucía, en, sobre todo en el siglo XIX, siglo XVIII, cuando no había, había escasez de agua, se, se crearon lo que llamaban los kioscos de agua. No sé si hay aquí muy antiguo que conozca el tema de los kioscos de agua. De hecho, la feria de Sevilla, la portada de este año, ha estado inspirada en los kioscos de agua. ¿no? Eran, digamos, kioscos que se, se, se, un poco se colocaban en la ciudad, lo que hacían vendían agua, ¿vale? básicamente. ¿vale? Pues nuestra web es como ese agua. Entonces, los, los, la gente iba a comprar agua algunos iban con cántaros, otro iban con vaso porque simplemente querían beber. otro iban directamente con, con el carro lleno de cántaros, ¿vale? Y el agua entraba en todos los en todos los eh, recipientes, ¿vale? Pues imaginaos que esos recipientes donde va la gente a buscar a consumir ese agua, a consumir ese contenido, eh, ¿de acuerdo? fueran los dispositivos. Cada usuario va a llegar con el dispositivo que, que, que tenga o que, o que desee. Y nosotros, que tenemos que hacer? Es ser ese agua, ¿vale? Nuestra web y adaptarnos un poco a, a, a, lo, a lo que venga, ¿Vale? No podemos establecer, no, no, aquí solo servimos agua para, para cántaros y, y para iPhones, ¿vale? Bueno, yo creo que a todo el mundo ha pasado, ¿no? Eh, el tema de entramos en una web, está todo el contenido y después de la imagen, como que se sale, ¿no? El maquetador dice, no, no, es que es off canvas, lo he hecho a propósito. No, no lo has he hecho a propósito. Tienes que hacer zoom, eh, ampliar, disminuir, ¿vale? El zoom en los dispositivos móviles es como el scroll horizontal, en los, en los eh, de escritorio, ¿vale? A evitar, a evitar, porque va en contra un poco de lo que sería la experiencia de usuario. Para evitar esto, fundamental en nuestro style CSS trabajar con el más white, establecer para todas las imágenes un eh, ancho máximo, ¿vale? En este caso el 100%, que se ajustaría al contenedor, ¿vale? En este caso lo que se ajustaría es al, al body, al cuerpo, ¿vale? Si además trabajamos con WordPress y queremos hacer uso que yo creo que es lo correcto, de buenas prácticas eh, bueno, para evitar conflictos con algún plugin o, o demás, lo ideal es establecer un poco con las clases que utiliza WordPress para definir los contenidos de las imágenes, bueno, pues nombrarlas y establecer el más wide y el alto automático para que no tengamos esa desproporción. Problema Internet Explorer, ¿vale? Siempre nos va a dar problema con cualquier cosa que hagamos. Internet Explorer evidentemente no entiende más guay, le da igual, quiere que todas las imágenes sean off-canvas, ¿vale? Y bueno, pues este, este nipe lo tenéis en la presentación, Está sacado de, de, de CSS Trick, un blog que os recomiendo que está muy bien, para ajustar este, las imágenes también en Internet Explorer 8, ¿vale? A partir del 9 y del 10, bueno, la cosa ha mejorado y ya no tenemos estos, estos problemas. Fundamental imagen y sobre todo en el tema de comer. ¿vale? Cuando trabajamos en comercio electrónico, fijaos, un milisegundo en Amazon, en la estadística creo que era, puede suponer 60 millones de diferencia de facturación, tanto para bien como para mal. Un, eh, una décima de segundo es que no es nada, ¿vale? pero una décima, una décima de segundo es lo que le saca Usain Bolas al, al segundo que nadie recuerda. ¿de acuerdo? Es nada, pero es lo que diferencia al que está primero del que está segundo. Por lo tanto, ¿Sabéis cuánto peso ocupa las imágenes referente a lo que sería todo el peso de la web? Estaríamos en un 61%. ¿De acuerdo? Es un estudio de triblibis y está bastante bien. vale. Os paso el enlace para que le echéis un vistazo. Por tanto, hay que darle caña a estas imágenes y comprimirlas y adecuarlas para que podamos verlas en todo dispositivo y, sobre todo, no nos eh, tarde mucho tiempo en cargar la web. Fundamental para el SEO, como sabéis, ahora estamos... Eh, Andy lo sabrá más, que estamos un poco... Eh, con el tema de, de la velocidad de carga, pero también para el usuario. ¿vale? Si estoy navegando y tarda 10 segundos en cargar la web, me voy a otra. ¿vale? Así que vamos a trabajar las imágenes. Lo normal es que las imágenes, eh, sobre todo lo que sería la página de inicio, ¿vale? que es un poco lo que realmente se mide, o la página de producto también, eh, juguemos con, los, con lo que serían los tamaños, eh, los zoom bail, ¿vale? Lo que hace WordPress, simplemente cuando subimos una imagen, estas barbaridades que hace la gente, recién la cara de la cámara de 4.000 por 5.000 píxeles, que no se va a ver nunca a esa, a esa dimensión, eh, lo que hace establece una serie de, de tamaños predeterminados, ¿vale? En recortes, que podemos utilizar en nuestra plantilla. Es una función muy interesante y yo creo que se puede sacar muchísimo partido. ¿Vale? Esto es lo que hace por defecto, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el uso de la función y esto es lo que WordPress eh, eh, usa, ¿no? Yo os recomiendo que establezcáis vuestros propios tamaños de, de Zoom Niles. Si utilizáis, por ejemplo, WooCommerce, también podéis dentro del panel de administración de WooCommerce establecerlo. Pero ya os lo digo, está bien saberlo y, y conocerlo. ¿De acuerdo? Podéis establecer vuestro propio tamaño eh, para, el, para el defecto o establecer nuevos tamaños. ¿vale? Con simplemente el parámetro que vosotros vais a utilizar, el ancho, el alto y un tercer, un cuarto perdón, eh, factor que lo que hace es un recorte duro o recorte blando. ¿vale? Hard. Uh, o soft, ¿vale? que recorta la imagen o bueno, intenta mantener un poco la pro las proporciones. En Wordpress 3.9 eh, añade además que podamos establecer a modo como si fuera el background eh, imagen, pues de dónde recorta, arriba a la izquierda, abajo a abajo. Está fantástico esta nueva función que ha, eh, que ha introducido en el Core eh, 3.9. Importante también para el uso de las imágenes, trabajar con plugins como en Moodsheet, vale, Automáticamente lo que va a hacer es reducir el tamaño de las imágenes sin perder calidad. ¿vale? Si queremos ir un poco más a fondo, lo ideal es que antes de eh, subir la WordPress, bueno, pues intentemos a través de algún, por ejemplo, programa Illustrator o Photoshop para darle algún uso. Si lo tenéis instalado, eh, simplemente bueno, exportar para web y ahí ya tenemos una reducción importante. Eh, también hay eh, opciones eh, online, TinyPNG. TinyPNG es fantástico, también podéis subir imágenes ahí y nos va a quitar mucha información: información de la cámara, con qué día fue hecha, con qué iluminación, todos estos temas que no le interesan a nadie, pero que suman y al final consumen más, más tamaños en lo que serían las imágenes. Y si queremos ir un poco más, más allá, bueno, el, el módulo de fotón de Jetpack también está muy bien, lo que va a hacer es que simplemente el, todas las imágenes las va a cargar desde el CDN de WordPress.com, por lo tanto, nos va a quitar también peso en el servidor nuestro, y para el usuario, eh, también tiene una carga más rápida de, esa, de esas imágenes. Slider. ¿Quién uh, tiene en su web ahora mismo un slider? Vale, bueno, pues eh, os ha tocado, os voy a meter un, un poquito de caña. vale El slider, yo entiendo que, que el cliente dice, oye, quiero uh, movimiento en mi web. vale uh, Nos hemos liberado del flash y ahora apareció el slider. No está mal, ¿no? Me refiero, tiene, tiene algunas cosas buenas, ¿vale? Pero ahora mismo ya eh, yo creo me atrevería a decir que es algo que tenemos que empezar a eliminar y a limpiar de lo que serían nuestros proyectos y nuestros diseños, ¿de acuerdo? Por cuatro eh, principales eh, opciones, ¿no? Una, una estadística, solo el 1% de los usuarios hacen clic en el slider. ¿Vale? Ahí tenéis la fuente de un estudio que, que ha hecho la gente de Weddy Garden y solo el 1%, ¿vale? Es un clip bajísimo, ¿de acuerdo? Es malo para el SEO, ¿vale? Y esto ya a gente, a gente le toca el corazón y dice, no, es que esto es malo para el SEO. Es malo para el SEO por lo siguiente. Es cierto que hay slider y hay buenos slider que indesan bien Google, pero bueno, estamos metiendo, por un lado, una cantidad de contenido en imágenes, por lo tanto, más peso a la web. Hasta que no se carguen todas esas imágenes, no empieza lo que sería el final de carga de la web. Por lo tanto, estamos metiendo más contenido que no se está mostrando, ¿vale? Y, por otro lado, eh, el contenido es muy pobre, al final son simplemente titulares eh, y, y poco más. ¿vale? Por lo tanto, ahí estamos aumentando, ahí o disminuyendo lo que sería el ratio de texto con respecto a, a código. Con ¿no? lo cual, no, no, tiene, no tiene esto mucho interés. Por otro lado, lo que sería el tiempo de carga. ¿Vale? Fijaos, hemos eh, dicho la importancia de reducir imágenes y demás. Y ahora estamos metiendo eh, slider por medio para usuarios eh, de 3G. Si habéis cargado alguna vez desde el móvil a una página con Slider, es un sufrimiento, porque hasta que no cargan todas las imágenes realmente no puedes ver el contenido. Y si empiezas a hacer scroll eh, dentro de, de, del, del móvil, hay un momento que termina de cargar, ¡pum! y te pega un salto hacia arriba en algunos, algunos navegadores. Por lo tanto, a nivel de experiencia de usuario, eh, también malísimo. Y después, por otro lado, por el tema también un poco de que eh, lo que hacemos realmente cuando ponemos un Slider es un poco eh, muchísimos mensajes a la vez. ¿vale? diluimos nuestro mensaje principal, no tenemos un foco claro. ¿vale? Por lo tanto, eh, si, si nos hemos cuidado de establecer en contenido para la página concreta, de estudiar un poco cuáles serían las condiciones, y ahora metemos una cantidad, al final te encuentras con webs que lo que hacen son 20 eh, slides o 19, y cada una eh, con una historia distinta, tenemos ofertas en esto, también tenemos en esto, ¿vale? deja que el usuario entre y e inspeccione una web, pero no le obligas a estar durante 20 segundos viendo pasar, eh, pasarelas. ¿no? no podemos hacer eh, que el usuario pierda tiempo. Yo creo que el tiempo en este siglo es digamos, lo más importante y es el nuevo, el nuevo tesoro, el nuevo dinero. Por lo tanto, no podemos estar haciendo perder tiempo a nuestro usuario. Y por último, el tema del, del menú. ¿vale? Yo creo que aquí, eh, esto sí que es verdad que no está claro, Esto es un terreno súper fértil. Lo primero es eh, establecer un poco lo que serían los distintos iconos para el menú. ¿vale? Eh, los conocéis, ¿no? Un poco siempre navegáis por alguna web que es eh, Responsive, cuando saltamos a, a lo que sería la, la navegación Responsive, aparecen un poco estos solo más conocidos, ¿de acuerdo? Eh, mostrar otro, que no sería esto, puede llevar a confusión al usuario, ¿de acuerdo? Una estrella, un, eh, un pastelito, lo que sea, pueden no entender y no saber qué tiene que hacer clic aquí, ¿vale? Quizás el hambúrguer, el está hamburger, hamburger este, en la, las tres rayas, un poco es lo que, lo que más identifica como menú. ¿Vale? ¿Os ha pasado alguna vez ¿no? que entráis accedes a una web, desplegáis el menú y se despliega todo? Categorías, subcategorías, artículos interiores, 20 minutos haciendo scroll hacia abajo hasta encontrar lo que realmente queremos. ¿no? Y además el menú siempre en una posición a, superior. ¿no? Suele ser lo, lo, lo normal en dispositivos móviles. ¿no? Fijaos, un poco de antropología. Eh, antes el cuerpo y la, la especie humana eh, evolucionaba conforme a la alimentación, básicamente. ¿Vale? Cazamos, nos levantamos, llegamos a los árboles más altos, etc. Y ahora es a través de la tecnología. ¿Vale? Y está pasando un poco. ¿no? Fijaos, menús en, en superior. Yo no sé qué interés hay en que si el menú está superior, en alargarnos el cartílago del dedo derecho para intentar llegar al máximo. ¿no? Es una estupidez, realmente trabajamos así. ¿vale? ¿Qué interés hay en intentar...? Eh... Y esto es un móvil chico, ¿vale? Esta gente que lleva las fables en los bolsillos, los 7 pulgadas, ¿qué interés hay en intentar eh, llegar al máximo en la parte de arriba? ¿no? Tenemos una zona sencilla donde llegamos con lo que sería el pulgar vale y una zona más compleja. Y Los menús suelen estar siempre ubicados en la zona más compleja. Por lo tanto, yo creo que sería interesante repensar, amar con, con CSS, si el menú es fijo, es muy sencillo. Simplemente establecer eh, en vez de top 0 botón cero, nos llevamos abajo y puede aparecer en la zona inferior. Por lo tanto, es más navegable eh, con lo que sería con una sola mano. ¿no? Eh, yo creo que es un tema interesante y, y a repensar. ¿no? Por otro lado, el tema que hemos comentado antes eh, de lo que sería el despliegue automático de todo el menú. Podemos hacer eh, doble despliegue. ¿vale? Por un lado se despliega lo que sería el menú superior y dentro de cada una de las categorías hay otra vez un segundo eh, menú que se va desplegando a la vez que pinchamos, ¿no? Lo cual eh, establece una tercera, eh, bueno, pues, diferencia, ¿no? Que es que, por, por, por desgracia, en, en, en móvil o en tablet, en dispositivo lo que serían touch, no podemos, por mucho que acerquemos el dedo muy, muy finamente, hacer over, igual que hacemos con el ratón, ¿vale? Aquí hacemos touch o no hacemos touch. Por lo tanto, eh, puede pasar, y pasa muchas veces, ¿no? Que a la hora de pinchar una subcategoría, porque lo que queremos ver es lo que hay dentro de esa subcategoría, lo que terminamos al final es pinchando en el propio elemento padre, que a su vez nos lleva a una página web. ¿no? A base de pincho se despliega y ya me está cargando. ¿no? Yo lo que quiero era ver ese desplegable. ¿no? Por lo tanto, yo creo que son una, una cantidad de elementos y, y, y cuestiones que yo creo que están bien que todavía no están del todo estudiadas del todo afinadas y que ahí hay eh, lo que sería la experiencia de usuario, pues mucho, mucho por hacer. ¿no? Y por último, una, eh, hemos visto antes todo el tema de los, de los temas hinchados, ¿no? de lo difícil que es cuando te vas de un plan y pasarte a otro, y yo creo que hay un elemento que, que estaría bien que fuésemos incorporando a, a lo que serían nuestros temas, ¿no? que es el elemento del menú social vale eh, Esto nos lo pasa Franklin de Automatic y yo creo que está bastante bien. ¿no? Simplemente eh, se define que la experiencia de usuario no solo es para el, para el visitante, sino también para el administrador y, el, y, el, y un poco el, el que define eh, el contenido de la plantilla, ¿vale? el que trabaja desde el backend. ¿Habéis cambiado alguna vez de tema? Sí, ¿no? vale ¿Hasta que Queda igual de maquetado que estaba el tema anterior. ¿Vale? Pueden pasar eh, horas o días o semanas. Por lo tanto, estamos poniendo la web en mantenimiento. Si estamos en e-commerce, esto supone pérdidas eh, que pueden, evidentemente, eh, tocarse lo que sería nuestra fibra sensible, ¿vale? porque al final de mes cobramos menos de lo que queremos. Y, por lo tanto, todo lo que sea compatibilidad entre plantillas y establecer elementos que podamos cruzar, yo creo que está, que está bastante bien. Todo el tema de menús sociales ahora mismo se suele hacer desde los team options de cada plantilla. ¿Vale? Yo creo que sería buena idea establecer eh, un menú social ¿vale? y que eh, fuese común a todas las plantillas. Es decir, que cuando eh, un, establezcamos nuestro menú, establezcamos nuestro icono social y cambiamos de plantilla, automáticamente la otra plantilla recoge ese menú y únicamente lo que tenga que hacer es darle estilo. Si va arriba, si va abajo o, lo, o donde vaya. ¿Vale? Pero no tengamos que volver a introducir todos todo los iconos sociales. Me parece una cosa bastante interesante. ¿Vale? simplemente lo que hacemos es la función de registrar menú, registramos un segundo menú que podemos llamar eh, social y a través de CSS eh, con una, una fuente web, en este caso la que, la que utilizamos es eh, font awesome, ¿la conocéis? awesome font, ¿vale? Eh, pues a través del atributo eh, de Value Href. ¿Vale? Y a través de la pseudo-clase before pues establecemos un contenido distinto vale que va a seleccionar según el enlace que el usuario ha introducido. ¿vale? Este tipo de cosas igual que eh, establecer, por ejemplo, custom, eh, custom post type preestablecido, ¿vale? no que cada plantilla establezca uno distinto y ahora cambiamos de plantilla y ese contenido prácticamente se pierde a menos que hagamos una importación o una exportación. Yo creo que, que son eh, cuanto más interesantes. Sobre todo porque facilita mucho la vida al usuario, ¿no? Porque al final, eh, lo más importante, y esta frase yo creo que lo resume, es que si, si el usuario no puede, no puede utilizarlo, no puede usarlo, es que no existe. ¿Vale? Es que no existe y que por lo tanto ah, no funciona. Así que, bueno, prestemos atención a todos estos temas, sobre todo a la experiencia de usuario, porque ahora mismo es un poco el centro de todo lo que sería diseño y, y maquetación. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias por, por la atención. Pues ahora comenzamos en el turno de, de preguntas. Estábamos ahí ya directamente con el turno de. Porque estaba también preguntando. Siguiente ponente, no te hemos cambiado de orden. Rafa, te toca a ti, ¿eh? No te hemos cambiado de orden directamente. Pues nada, preguntas para, para Ricardo. Hola. ¿Nadie tiene preguntas sobre el diseño Hola. web? Ese de verde por ahí. Un micro, por favor. ¿Qué recomiendas para darle movimiento a la web, a que, que cargue menos que los Lazy load ¿Parallax? A ver, eh, Parallax tiene un problema principal, ¿no? Y es con el... Eh, depende de, de la librería que utilicemos, ¿no? Pero sobre todo el, te, el problema de, de Parallax, ¿no? Es que, que, al, que, el, que el javascript es dinámico, ¿no? Y sobre todo hay determinados elementos móviles que no funciona bien. Navegadores antiguos, Android 2.3 por ejemplo, eh, lo que hace realmente Parallax en móvil es imitar eh, lo que serían eso, esos efectos de transiciones, lo, los cambia a, a transiciones CSS 3. ¿vale? ¿Qué pasa? Que son tantas las transiciones que tiene que hacer que lo normal es que eh, prácticamente no funcione. Y si hacéis scroll, bueno, pues eh, o aumenta el tamaño total de la página o disminuye. Por lo tanto, eh, cuidado con esto, con la compatibilidad de para la lo que sería dispositivos móviles. El, la librería que ahora mismo lo más lo tiene desarrollado es scroll, terminado en K con, con, con R, punto JS, y bueno, que lo tiene bastante bien desarrollado, pero aún así, ya te digo, lo que hace el final son transiciones CSS. ¿vale? Y en cuanto a optimizar la carga, ya lo digo, al bulto, las imágenes el 61%, por lo tanto, eh, ahí hay muchísimo que optimizar. A ver, fíjate, una, un blog sencillo de WordPress, ¿vale? Con las 10 entradas principales en portada. Eh, cada una con su imagen destacada. Imaginaos que ocupan cada una 100k. Que bueno, ahí van, ¿vale? 100k. 100 eh, por 10 ya es un mega. ¿Vale? Oye, ¿y un mega al mes o un, un mega por cada usuario? ¿Al mes multiplicado? ¿Al año? Oye, eso empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Y es tiempo eh, que estamos perdiendo a los usuarios para que para que naveguen de forma eficiente y por otro lado también eh, consumo eh, consumos que estamos haciendo nosotros en nuestro servidor, ¿vale? por lo tanto eh, ya os lo digo llevar una imagen de 600 eh, píxeles de ancho por 400 y sin perder calidad un jpg estoy hablando, ¿eh? a 50 k, 40 k no es mm, eh, es bastante viable, vale. Yo estaría ahí el límite, yo por debajo de 50 cajas o sea, por encima de 50K una imagen ya me parece pesada, ¿eh? Pero yo soy un poco enfermo de este tipo de cosas, ¿vale? Pero 50K es el objetivo, ¿vale? Ahí sí, si, ya digo, si Verónica me pasa una imagen por encima de 50K, se la borro, ¿vale? Por mucho cabreo que se que se coja, ese está el objetivo. Y es, y es muy posible, ya lo digo, a través de Smoochit, a través de TinyPNG, si trabajáis con... Con, con PNGs o a través de lo que sería el compresor de, de, de Illustrator o de, o de Photoshop, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí una, pero Verónica dice que, que se lo digas a la cara. <risa> <risa> bueno, Hola pues Ricardo, si no tenemos... mi nombre es José ah. y Hola, José. sigo mucho tu trabajo y el de Huacos. He escuchado muchas veces decir que no encerremos la, o sea, el, el, los CSS entre media queries en MaxWii y MigWii. No lo hago porque realmente no sé por qué no lo hago. ¿Pero que no, no encerremos el, el, el, el, esa regla de CSS dentro de, un, de un, una media query concreta? No, sino trabajar. O sea, vosotros trabajáis con, el, con la filosofía Five Mobile, eh, el, el MigWii. Sí. Pero por encima hay otro midwidth con un más grande y otro midwidth más sí. grande aún. Pero no ponéis un midwidth y un width. Claro. No hacer una etiqueta... Claro, un porque, código el, ahí. claro porque el width principalmente lo que hace es que dice hasta un máximo de esta resolución. ¿vale? Entonces, si ponemos por ejemplo MathWidt, eh, 600 píxeles, ¿no? se nos va a aplicar desde lo que sería 0 píxeles hasta el 600. ¿no? Pero realmente, si todos los elementos de nuestra web van a ir... Eh, establecido con la filosofía de Mobile First por lo tanto, si nuestro primero MinWide es 700 en este caso, es 700 píxeles ¿Ya le incluye pues, todo? Claro, todo eso se va a aplicar a esto, por lo tanto ya no tiene sentido trabajar con más wide, que puede ser para que una cosa muy concreta que cambiemos el fondo, eso puede ser interesante ¿Vale? Pero lo que sería en general mejor eh, sobreescribir es decir, sobreescribir las reglas a través de, se supone que en, en escritorio vamos a tener conexiones más rápidas, mejor sobreescribir que trabajar con más wifi. Yo creo que, que es más interesante, sobre todo para la experiencia usuario de usuario de Response y lo que serían pequeñas resoluciones. Vale, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, por aquí, aquí. Hay una, Pedro. Aquí, aquí, Pedro. Cuarta fila. Hola, ¿qué hay? Mi nombre es Antonio. ¿qué opinas de utilizar eh, JQuery Mobile para dispositivos pequeños y para el resto hacer un diseño responsivo como estabas hablando? Sí, Porque tener el, dos... ¿El Mobile te va a dar un diseño que se adapta mejor ¿no? a móviles, a pantallas pequeñas. Claro, tener eh, realmente dos hojas de estilo sí. y dependiendo definir. Aquí hay un problema, eh, que principalmente es que el mes pasado eh, Modernizer, que era un poco la, la librería que todavía hacía la diferenciación de si estamos en móvil o no estamos en móvil, eh, ha dejado de dar ese soporte de esa diferenciación, porque estamos en un terreno eh, totalmente difuso ya. Hemos mezclado los elementos eh, móviles, digamos, con, con los no móviles. Hay tablets, creo que hay una tablet de hasta 4.000 píxeles, pero bueno, hay tablets de 1.200 y hay escritorios de 900, ¿no? no eso sí te digo, si tú para las tablets de 7 para arriba utilizas el Mobile First y para de ahí para abajo utilizas un Sencha o Mobile, bueno, ¿tú lo puedes de, de terminar con PHP también? o Pero, eh, no es tan, porque es que ya hay elementos, incluso los, los híbridos, ¿no? que son? Eh, si establecemos por por resoluciones, es súper complicado, porque ya son elementos que pueden llegar hasta 1.400. Uh -huh. Y si lo establecemos por el tipo de evento, eh, si es touch o si es eh, mouse, vale si trabajamos con ratón, tampoco, porque cuando lo sacamos ya no hay ratón sí. y ahora estamos tan ¿no? Bueno, eso es un poco depende, ¿no? Claro. Hay gente que tiene una tablet no le gusta la versión móvil y hay gente que tiene un móvil y quiere la versión web. Claro, que se vea mal. Pero o al sea, mismo es imposible definir dónde está el usuario. Si en touch, si en, en escritorio, es imposible. Incluso lo último, dice, bueno, por sistema operativo, ¿no? Pero con el Chromebook, este nuevo, que ya trae Android, no. ya es. Sí, eh, sistema operativo. Nos lo no están poniendo cada vez más difícil. No, no, no, no. Por lo tanto, lo ideal al final es eh, diseñar eh, por el contenido. Vamos. Por el contenido. Vale. Es decir, que es nuestro contenido para el usuario. Y hasta yo olvidarnos de dispositivos, porque en, ahí no. Aunque ahorremos un poco en recursos. Al final, a la larga, nos va a saltar que hay parece un nuevo dispositivo. Olvidadnos de los dispositivos, vamos ¿No? a ¿no? pensar en un usuario. Gracias. Gracias a ti. Bueno, si tenéis más preguntas, como Ricardo va a estar un rato por aquí, le podéis preguntar. Ahí, hay una Queremos más, darte... Perdón, un segundo. Es que había una persona que, ah, que Pedro le había dicho que le iba a pasar el micro. Ah, perdón, perdón. Ah, es verdad, ese, ese, de, ese, de, Oye, ese de verde. ese de verde No, verde. no te habías sí, olvidado, de... olvidado de mí. ¿eh? Perdón, perdón, perdón. <ríe> Es una pregunta muy breve, va a consumir muy poco tiempo. Quiero saber si has probado, si has tenido la suerte de probar con una pantalla de resolución 4K para trabajar. No, no he podido, no, no he podido. Pues, pues entonces no ya podía. se acaba. Gracias. <risa> Gracias. Era, una era una pregunta breve, pero había que hacerla. No he podido, pero bueno, eh, principalmente hay, podemos establecer a través de media query la densidad también de los píxeles. Por lo tanto, eh, si hay alguna regla concreta, podemos establecer a través de una media query eh, concreta esa densidad. Esto tiene una pasada, lo mejor ahí es, digamos, eh, no trabajar con, con elementos gráficos. <risa> Imagino una pasada de, bueno, vamos. Pero, por ejemplo, en el tema de los iconos, pues trabajar con, con fuentes, eh, todo lo que nos llevemos a fuentes, elementos que sean fácilmente escalables según eh, unidades relativas, no va a quitar el problema. Ahí el problema está en las imágenes, pero bueno, hay algunos plugins de WordPress eh, que solucionan todo el tema de cargar de imágenes para tanto para responsive para, como para pantallas con resolución tal. Pero eh, va a llegar el elemento PiCTER de que aparecerá, imagino, ya está casi aquí, vamos, ya está en, en editor draft y, y ahí nos va a solucionar la carga dinámica dependiendo del tipo de resolución, del tipo de formato y también de la densidad de los píxeles, o sea, que va a venir, está a punto de salir, pero bueno, eh, tarda sí, un poco sí, todavía. Sí, le sirve, le sirve. Eso. <risas>